¡Hola! Hoy les traigo este video con dos experimentos cortos de flujo laminar y flujo turbulento. Primero debemos saber que el flujo es un fluido en movimiento con ciertas variables físicas como la presión, la densidad y la velocidad en todos sus puntos. Entonces, el flujo laminar es cuando las partículas de un fluido se mueven en rutas o líneas de corriente definidas y observables. Es decir, las capas de agua que fluyen unas sobre otras a diferentes velocidades prácticamente no se mezclan entre ellas. Y el flujo turbulento presenta un movimiento irregular de partículas del fluido. No fluyen capas paralelas y hay interrupción entre las capas. Puede presentar recirculación, remolinos y aleatoriedad aparente. Y la velocidad del fluido en un punto experimenta cambios continuos tanto en magnitud como en dirección. Vamos a necesitar globos, cinta, tijeras, una jeringa, manguera de plástico y un cuchillo. Primero inflaremos el globo para después llenarlo con agua. Vamos a traer el globo desde la colita y después con cuatro trocitos de cinta vamos a colocarlos de la siguiente manera. El propósito de esto es que el globo no se rompa en el siguiente paso. Ahora con el cuchillo vamos a hacer un hoyito en el espacio que quedó entre los trozos de cinta. Y como pueden observar el agua parece que estuviera como congelada. Y aunque pase mi dedo por la corriente no cambia su dirección ni su velocidad. Y se me olvidó mencionarlo antes, pero también vamos a necesitar colorante. Este lo vamos a meter dentro de la jeringa más o menos de la siguiente manera. Ahora la manguera de plástico la vamos a pegar a la llave de agua. Esto es para que no se mueva tanto ni que se riegue el agua cuando la estemos usando. Primero cuando abrimos la llave de agua podemos observar que el flujo de agua no es tan constante ni tan lineal como antes. Y al momento de incentrar el colorante podemos ver que no fluye en una línea ni en una sola dirección. Y si aumentamos la presión del agua el flujo se vuelve aún más turbulento.